Martín, eh, perdón, ¿querías eh, desmentir primero esto? De que hay gente sí, no, cautiva en las marcas. Sí, sí, o, opa, no. lo no, segundo... por lo siguiente. Lo sí. desmiento por lo siguiente. Eh, me lo han preguntado muchos periodistas sobre sí. eh, distintas cosas. Nosotros hace 10 días aproximadamente tuvimos un plenario nacional, uh -huh. donde hubieron más de 3.000 delegados que votaron el plan de lucha, uh -huh. el cual fue cuestionado por el gobierno de la provincia y procedió a nuestra aprehensión. O sea, un ámbito democrático... ...donde sí. se resuelve un plan de lucha... ...en base a la no satisfacción... ...en las negociaciones con la ministra Tolosa Paz... Sí. ...bueno... ...un ámbito democrático... Nosotros ...es un ámbito no, democrático, por eso si yo no te permito irte a una marcha... ...ya no pasa... por eso pero eh, el, ...el funcionario Majul... ...acá, dice algo... Eh, ...que no es correcto... ...las jornadas de lucha se votan... ...si alguien Ay. se quiere ir, se va... ...de hecho, cualquiera... ...que pueda ir a una movilización, se va a dar cuenta... De ...que siempre, desde que comienza hasta que termina... Se achica, ¿por qué? Porque la gente se va, se va a buscar a su hijo a la escuela, sí. se van a cumplir sus tareas y obligaciones. Ahora, eh, el problema no para problema nosotros pasa era, por aquí. otro lado. Sí, por eh, pero por ese, eso es pro, pro, pasa. ese es un problema. Si eso ocurre, y no estoy validando porque yo no, a mí no me conoce. Por eso, pero no. Por eso, pero nosotros decimos uh -huh. que no ocurre. Ahora, como bien decías vos, siempre han sido tres dirigentes políticos o sindicales. Para el resto no. En el último. Entonces, año. en el último. Entonces, acá el problema para nosotros es que se quiere curar una enfermedad muy grave con una vallaspirina y usar el código Procesal Penal frente a determinadas cosas y contra otras no. Pero más allá de esa discusión, se lo dijimos recién al funcionario, en Mendoza también hay muchos problemas, muchos problemas, muchos. Pero, muchos. Pero entonces, hay eh, soluciones habitacionales que no se están eh, conteniendo, Martín, hay... Muy niveles bien. de pobreza muy graves. Uh -huh. Recién estábamos leyendo un informe. Pero no te da derecho que a en la un delito, eso. No te da derecho Pero, a, Néstor, un a eh, Acá un el debate no es si hay, si hay delito o no. Eso lo quieren implementar que implementar entendido. Y ustedes. lo que tengo de... entendido, que, que lo de ustedes fue por reiterancia. Okay, después sigo desarrollando. Por reiterancia. porque Me interrumpió. A ver, eh, eh, por eso, a lo mejor, lo que, eh, digo, quiero, me quedé pensando en lo que me decías, porque a lo mejor otras personas no. Porque a lo mejor eh, no había reiterancia. En, estoy pensando, no estoy diciendo uh -huh. que haya sido por eso. Pero en este caso, por lo que tengo entendido, por lo que uno ha leído y, y se ha enterado por parte del expediente, es que acá se aplicó la reiterancia. Eh... Está bien, a mí lo que me sorprende es que solamente tres personas hayan reiterado su presencia en las marchas. De Martín lo sabemos, que estuvo lunes, martes. ¿Cuántas veces ha, ha cortado calles en Mendoza Martín? No, innumerables. La verdad que. No, no, no, no llevamos la cuenta ya porque... O sea que la reiterancia está. No se resuelve... Eh, no, porque la reiterancia se aplica con las imputaciones y el procedimiento que aplica la fiscalía. Bien, Ahora, si a la justicia se le pasa a imputarlo, usted igual cometió el delito. Eso está a discusión. ¿Por qué? Si usted está y, diciendo sí, que Está a discusión porque para eso hay una defensa, uh -huh. para eso hay un, una, una, bien, una, una usted, audiencia. Usted está Entonces, diciendo que cortó una calle, lo cual está prohibido por, un, por el Código Penal. Sí, porque respetamos el derecho a huelga y a manifestarse y lo defendemos pero el derecho a huelga cualquier. de eh, nosotros no, defendemos no que el pueblo que se pueda organizar sí tiene mucho que ver porque uh -huh. estamos peticionando ante las autoridades y ante un gobierno que no satisface las necesidades básicas elementales pero es class, Martín, lo podés hacer a eso está garantizado eso está no, pero si me permitís algo antes Cuando sea, eh, sí, no, sí. No, si me permitís Martín, algo por antes porque sí, sí, el, el funcionario acá, Majul, decía que eh, que ellos no intervenían lo que me contaron mis compañeros, de hecho yo vi los videos después uh -huh fueron que declaraciones de funcionarios del gobierno, como Néstor Manjul, Twitter de Alfredo Cornejo, uh -huh. funcionarios como Calipo y el jefe de la policía, Lebrino, sí. y la defensa de la fiscalía, iban todas en una misma línea. Uh -huh. Iban todas en una misma línea. Tendrá que escuchar la audiencia que tuvimos el día de ayer, porque uno de los fiscales decía, acá... ...hay que respetar el orden... Sí. ...o sea, interpretaba que... ...había que establecer una serie de requisitos... ...para regimentar la protesta social... Sí. ...y nuestro, nuestros defensores dijeron... ...que interpreto, estuvo muy bien... ...hay cosas que... Eh, ...no se pueden dar de esa manera... ...por qué, por ejemplo... ...asesinan a una mujer en un barrio... Uh -huh. ...tienen que pedir sello... ...y permiso para manifestarse... ...y pedir justicia... ...o sea, eh, es muy peligroso porque... Se está corriendo el eje de la discusión de un problema muy grave que hay en el país y en Mendoza, que es que hay gente pobre que no puede comer, y que su último recurso es salir a protestar y elegir cortar o no una una calle. Nosotros estuvimos... Martín, pero eso no te habilita, yo entiendo la situación, y, y, y por supuesto que es horrorosa. Por eso, ahora. pero descargan la, responsabil... descargan la responsabilidad del caos sobre las organizaciones y quienes reclaman trabajo uh -huh. y no descargan la responsabilidad en los gobiernos que no solucionan el problema del trabajo. Pero Martín, entonces la lógica es, como en Mendoza faltan casas y asesinan a mujeres, ¿por qué no vienen a nos multar a nosotros que estamos haciendo algo mucho menos grave? Esa es la lógica. No, no es la lógica. Lo que estamos diciendo es que si el gobierno interviniera y se preocupara realmente por los problemas que tienen un montón de trabajadores en la provincia, en el país, un montón de jóvenes, uh -huh. un montón de personas que salen a la laburar todos los días, no habrían piquetes. ¿Puedo... Sí. Primero que nada, que me parece que está mezclando un montón de cosas que si quiere podemos discutirlo cuando quiera. Pero acá uno de los referentes nacionales nos decían, Majul, o Alebrino, con quien nos reuníamos, decían.. Eh, sinceramente eh, no nos pasa en otra provincia nos manifestamos así de cierta manera bueno en, en Mendoza tenemos justamente la firme decisión de hacer cumplir la, la ley desde el Ministerio de Seguridad por supuesto Bien. y trabajamos en conjunto con la municipalidad en este caso y con por supuesto el Ministerio Público Fiscal claro que trabajamos en conjunto lo que no lo que no hacemos nosotros es tomar la decisión de detener a nadie mm. nosotros a nosotros nos llega la orden de detención nosotros aplicamos Sinceramente, si hay, un, si hay un delito de fragancia, en Mendoza no vamos a permitir que se corte definitivamente una calle por completo. Eso lo hemos dicho eso y, lo y lo vamos a seguir cumpliendo. Lo vamos a seguir cumpliendo. Qué falso, Martín, perdón. Qué, ¿Qué falso. Lo que termine. Y lo vamos a seguir cumpliendo. ¿Podemos organizar una marcha y que después, organizada, se, se termine cortando toda una calle? Eso es otra cosa y por eso identificamos a la gente. Nosotros lo hemos hecho hasta con ellos. Vuelvo a decir, el mismo día que se llevaron detenidos a Martín, la marcha siguió siguieron eh, por todo el centro una hora y media bueno pero eso, no sé. eso habilita también no pero pero se organizó media calzada se dejó liberado que se pudiera seguir transitando lo más bien fueron manifestándose por media calzada parte de la vereda y media calzada o sea había tránsito circular nunca cuando cortaron cuando hicieron un pequeño acto que no uh -huh. que bueno así coordinaron con nosotros que iban a estar 25 minutos iban a hacer unas unos eh, cómo se dice un, ay no me sale no eh, un discurso, un discurso ...y se retiraban, y así fue... ...o sea, se organizó así... Cuando... ...que eso es falso... ...por lo que está diciendo... ...hubo una movilización posterior pidiendo la liberación... Claro. ...de Lorena y de mi persona... ...el día viernes hubo otra manifestación... Se organizó, ...que fue enorme... Sí. Uh -huh. fue ...enorme... Pero ...se enorme. Enorme. Hay fotos sí. los, sí. contaban que fue pasaban. muy grande... ...la adhesión de personas... ...por fuera de nuestra organización... ...de hecho, eh, son públicos los pronunciamientos... ...y sí. las adhesiones de un montón de artistas... Iglesias evangélicas de México reclamando que nos liberen. O sea, una cosa impresionante que demostraban que había un apoyo popular a un reclamo genuino. Y lo que dice el funcionario es mentira. Hubieron movilizaciones previas y van a seguir habiendo. No van, a van, a seguir habiendo. Si no van a seguir habiendo. Porque volvemos siendo a lo mismo. Van a seguir siendo imputados. Su gobierno no soluciona problemas y, y, y Pero... situaciones básicas de la población. Eh... Se ha dicho muchas veces, y usted mismo lo, lo ha marcado, que hay gente que cobra estos planes y a ustedes les da una devolución voluntaria. ¿Con la plata de cuánta gente se queda el polo obrero en Mendoza? No, eso es muy difícil saberlo porque como es voluntario, varía mes a, ¿A mes. Va, ¿A dónde va esa plata? A financiar lo que no financia el gobierno. ¿A financiar qué, por ejemplo? por ejemplo? la compra de alimentos uh -huh. y de fresco. El gobierno de la provincia no nos entrega verduras, por ejemplo, ¿Y está, para los comedores ¿y está populares. está bien que el, el no Estado logramos. financie una plata para una persona que supuestamente está en una situación de extrema vulnerabilidad y parte de esa plata que ponemos todos nosotros vaya a una organización política? Sí, nosotros lo defendemos por lo siguiente. Los uh -huh. trabajadores tienen derecho a aportar a sus organizaciones. ¿Y no sienten que tendrían que dar algún tipo de muestra de en qué se gasta? Digo, porque es plata de sí, todos. Sí, lo hacemos. Al interior de la organización lo hacemos. ¿Y a la sociedad No. ¿Qué es Al interior de otra agresión rendimos cuenta entre o sea, los usted tendría cuentas para mostrar mañana mismo de en qué se gasta la plata. Usted dice que rinde cuentas adentro de la lo hicimos a no nivel nacional entra. Lo hicimos a nivel nacional cuando Zabaleta uh -huh. nos, nos, nos metió esta discusión para no hacerse responsable de que uh -huh. no, uh -huh. no había, habría los pero programas ¿Pero cuánta sociales? plata entra al pueblo obrero de Mendoza? De los planes potenciar trabajo, usted no, no desconozco me sabe decir porque no, Sí, desconozco porque no, uh -huh. no, no soy el que maneja el tema y en términos de por ejemplo inserción laboral se sabe cuánta gente que recibe el plan del polo obrero de Mendoza eh, logró insertarse en el mercado formal no no se han podido insertar ¿Ninguno? lo hablábamos ¿Cero? Ayer, lo hablábamos ayer con un periodista de cuántos nosotros el año pasado hablando? hicimos un relevamiento interno uh -huh. teníamos más de 2.256 compañeros que eran pintores albañiles ceramistas electricistas y que fuimos a tener un, una charla con el gobierno provincial y le dijimos, acá están. ¿Cuánta gente maneja el polo obrero con planes sociales? Les planteamos. En Última que le hago y le doy a mis sí, compañeros. Sí. les planteamos que estas personas están capacitadas para trabajar uh -huh. y les pedimos que ingresen a la obra pública, por ejemplo, refaccionando hospitales, uh -huh. escuelas. En ese momento estaba la discusión de Portesuelo del Viento, después uh -huh. sabemos lo que pasó. No tuvimos respuesta. ¿Cuánta gente con planes maneja el polo? Acá. Nosotros tenemos aproximadamente 1.500, ver, uh -huh. por ahí ¿Y no sabe de esos cuántos les dan plata a ustedes? ¿La mitad, madre, No, la porque mitad? te digo, los informes son eh, dis dispares porque como es voluntario Hay veces o sea, los compañeros dicen, mira, no puedo, este mes, bueno, perfecto O sea, no se registra esa plata, ¿entra? ¿O sí se registra? Sí, sí, hay informes Bien, pero no se pueden mostrar ¿Cómo? Pero no se pueden mostrar no se puede mostrar qué. ¿Los informes? De ¿Qué se hace con esa plata? ¿Cuánta entra? ¿Cuánta Lo debería se discutir porque nunca nos habían planteado eso. Bien. No, bueno, me, me interesaría saber. Eh, les doy paso a los chicos, no sé quién quiere arrancar bien, digo, para, para preguntarles. Martín, Néstor, ¿cómo Martín? estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Este, vos acabas de decir que van a continuar con las marchas eh, y que van a continuar cortando calles. ¿Está definido cuándo sería la próxima del pueblo obrero? El 24 de marzo. Bien, fue importante con la misma modalidad que han tenido hasta modalidad. ahora. Aún riesgo de que puedan llevarte detenido, no sé en qué quedaron en la audiencia en relación a ese tema. La audiencia, la jueza resolvió una serie de, de especificaciones frente a nuestra situación, uh -huh. que nosotros la vamos a respetar, pero vamos a defender el derecho a uh -huh. manifestarse, a peticionar y una fecha muy importante como el 24 de marzo, donde agrupaciones, por ejemplo, como el radicalismo y demás, uh -huh. también marchan. Y la defensa, en el concepto, eh, hablando de la reiterancia, ¿no les ha dicho a ustedes que existe la posibilidad de que vuelvan a quedar detenidos en ese contexto? No. Aún así van a, van a continuar con la marcha. Sí. Y, y Néstor, ¿qué está previsto para la, marcha, para la marcha del 24 de marzo? Porque vendría a ser una manifestación cultural, como usted dijo anteriormente. O institucional. O institucional, más que nada. Nosotros ya lo tenemos prevista, siempre todos los 24, sabemos cuál es el recorrido que hace. Por supuesto se le dan todas las garantías para que se puedan manifestar. Quiero aclarar siempre esto. Es muy difícil cuando hay 2.000, 4.000 personas que uno haga marchar a las 4.000, 5.000 personas por una eh, vereda. Es muy difícil. Por eso le pedimos muchas veces, eh, eh, casi te diría... Eh, imposible que 4.000 personas vayan por una vereda. Es, es muy difícil. Sé que de alguna forma usted anticipa que no van a estar actuando en esta marcha del 24 como actuaron en la última marcha del 24. Porque está Obrero. permitido por el Código de Convivencia, exactamente. Son todas situaciones que están permitidas en el Código de Convivencia. ¿No queda claro, Néstor, cuándo ustedes utilizan el Código de Convivencia y cuándo el artículo 194 del Código Penal? Porque, el, porque es una marcha organizada. Por eso te digo, en el, en el Código de Convivencia lo usamos cuando tenemos la posibilidad de organizar esa una marcha con horarios por por recorrido y eso nosotros tratamos primero que nada como te digo no hay un no hay una organización que se haga cargo de, de, de, de esa organización, es una cuestión institucional y eso está permitido lo dice también el código contravencional también así que en ese en ese caso no lo aplicamos, exactamente. Martín, yo quería eh, preguntarte, la, el origen de esta, de esta reclamo era la caída de los Potenciar Trabajo, ¿no? Eh, ¿No hubiese sido más lógico que la protesta se hubiese nucleado, por ejemplo, en el corazón de, no sé, el Ministerio de Trabajo y no eh, replicarla en las, distintas, en las distintas provincias? Digo, si, si el reclamo era al Ministerio de Trabajo de la Nación. Voy a hacer referencia... Eh, sea en Buenos Aires solamente. Sí, sí, claro. Digo, no, lo que por, pasa por ejemplo, es que hay personas afectadas en todo el país. Nosotros de la unidad piquetera tenemos más... Pero de 600. ¿quién toma la decisión de, de, de recortar los potenciar trabajos? La ministra Torosa Paz. A eso me refiero. Claro. Por eso que se nacionaliza la jornada porque hay afectados en todos lados que votan en asamblea salir a cortar una ruta salir a manifestarse y salir a reclamar que se le devuelva el programa Potencial Trabajo. Y otra consulta que, que tenía que ver con eso, con el Potenciar Trabajo. Ustedes decías, eh, recién le decías a, a, a Majul, bueno, ustedes como funcionarios no han hecho nada. ¿Se han comunicado ustedes con, eh, no sé, alguna, algún ministerio provincial como para poder eh, generar alguna fuente de trabajo? Recién decías, bueno, fuimos y les llevamos eh, una nómina de, de personas que podían llegar a trabajar. ¿Han tenido alguna respuesta de la, de la provincia? Cero. No ha habido respuesta. No hubieron respuesta. De Intentamos nada. dos, tres veces establecer un diálogo, ¿Y un canal de negociación. ¿Y quién era el interlocutor de ustedes en La Subsecretaría caso? de Desarrollo Social, en su momento, establecimos contactos con el Ministerio de... No me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, el Ministerio de Economía e Infraestructura, creo uh -huh. que era. Tampoco tuvimos avance. Y ni siquiera nos, en un punto, ni siquiera se concretó la reunión. Y nosotros nos habíamos tomado el trabajo de establecer un empadronamiento interno de personas que estaban en condiciones de trabajar. Y no hubo respuesta de parte del gobierno provincial. Como tampoco la hay, por ejemplo, con el abastecimiento de los comedores populares con verdura, pollo, etcétera, que tampoco lo hace el gobierno nacional. Este, y estamos en una situación muy compleja porque es evidente que ha crecido la pobreza, que hay un montón de personas que se alimentan en comedores populares, y que una persona o un niño... En el peor de los casos, no puede vivir a alimentos secos y maíz gallo, por ejemplo, uh -huh. sin tener una dieta balanceada. ¿El gobierno local les manda maíz gallo? El gobierno nacional. ¿El gobierno nacional les manda maíz pizzingayo? Maíz, piscingallo. maíz provincial? Uh -huh. Creo que el gobierno provincial también colabora con, con... Sí, también colabora, pero es insuficiente. Uh -huh. bueno. Consulta a Majul. ¿Hubo una intención política de... Eh, resaltar lo que hacía Mendoza en contraste con la acción del gobierno nacional, dar una señal al país sobre cómo se encara una, una protesta o cómo se hacen valer las leyes en tiempos electorales. Sobre actuación le llamó alguna dirigente más temprano. No, Pablo, no. La verdad que vuelvo a decirte, no, no tiene nada que ver. Eh, nosotros tenemos el 2016 de la llegada con Alfredo Cornejo, una política de seguridad, y eh, que en este caso, en lo que tiene que ver exclusivamente con, con los piquetes y, y cortes eh, que de ruta, la seguimos obteniendo con, con, con Rodolfo Suárez, que es eh, aplicar el 194 en, en, en, toda su, en toda su potencialidad cuando hay intencionalidad manifiesta de perjudicar el libre tránsito por una protesta que a lo mejor previamente fue organizada y que después no se cumplió esa organización, uh -huh. porque previamente en, en algunos casos se dice que no van a cortar y terminan cortando la calle. Entonces, bueno... Eh, pasa cuando hay una manifestación de cualquier otro tipo, es al revés, muchas veces se, se, se llega al lugar que han cortado la calle porque están reclamando algún otro, hasta por seguridad que hemos ido nosotros por reclamar seguridad, hemos llegado al lugar, inmediatamente la gente ha desistido de cortar la calle, nos, no, nos ubicamos al costado de, de, de esa arteria y seguimos charlando como si nada, por eso digo... Que, que son diferentes, son, son, son diferentes. Eh, les quiero agradecer a los dos por venir. Néstor, entonces, eh, Martín Rodríguez puede marchar el viernes 24 de marzo y no sería detenido porque está en una marcha institucional, como usted dijo. Por supuesto, si él eh, eh, realiza la marcha, como la va a realizar todo el arco político y no político, uh -huh. de la, por supuesto. ¿Les quedó algo que quieran decir? Martín. Sí, eh, nosotros, algo que nos parece importante y que es lo siguiente. En la defensa, nuestros abogados eh, también plantearon algo que me pareció importante a destacar en relación a este debate. Hay un fallo de Chaco, si no me equivoco, eh, donde el juez eh, le decía al gobierno de la provincia que tenía que resolver un conflicto, porque si no, no iba a cesar nunca el conflicto social entre una jornada sí. de lucha, una movilización y un piquete. Y nosotros entendemos que tanto el gobierno de Rodolfo Suárez, del cual Néstor Manjur, es funcionario, claro. deberían preocuparse por los problemas serios que hay en la provincia, igual que el gobierno nacional, que acá en la provincia ni siquiera tiene una sede abierta uh -huh. para atender a las personas que querían validar datos de los potencial trabajo, y establecer una solución a la situación angustiante que viven un ¿Hay? montón de trabajadores, mujeres y jóvenes en esta provincia y en el país. Yo quiero decir nada más que el derecho a manifestarse está totalmente garantizado por la Constitución, lo que no está permitido y que vamos, por supuesto, eh, terminantemente prohibidos cortar calle porque es un delito y que los derechos eh, terminan inmediatamente donde empiezan los demás, los derechos uno terminan donde empiezan los demás. Sí, Entonces los derechos no son absolutos. ¿sí? Sí. Entonces si nosotros podemos con Martín o con cualquier organización coordinar y, y, y establecer una metodología de marcha, pero nosotros mismos, a ellos les consta, vuelvo a decirte, las garantías son absolutas.